Este helicóptero el 40 me da miedo. Ha sido al canal del es un peligro. ¿Dónde va? Ves, te lo he dicho. Pues, pues te estaba esperando para que te tiraras. Pero es que es por, Ah, vale. Adiós. De... Si ya no me ven conectarme en el server durante un mes, es culpa suya. <risa> <risa> <Yo tengo horror. risa> <risa> Ay, que esto acabe pronto, por favor. Buah, pues esto va para 15 minutos largos y tal. Nada, nada. Mira, hacemos una cosa. Espera a que lleguemos ahí, aterrizamos y te desconectas. No, pero anti-roll, no, no, no. No, hombre, pero si te tienes que ir, ¿qué vamos a hacer? Buah, qué ahí lo tienes. ¡Sube, puto! Pero... Arriba tienes gente. ¿eh? Ay, cabeza. el sombrero no se quita. Es verdad. <risa> Mira, se atraviesa el coche. ¡Uy! Perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Yo nada, te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. No, no, no. Jefe, no. ¿puede decir chingue su madre el América? Chinga tu madre América. Quiero recalcarlo, va, quiero recalcarlo. Esto, ahora estoy en zona segura. Ahora no estoy en zona segura. Ahora estoy en zona segura. Ahora no estoy en zona segura. Ahora estoy en zona segura. De acuerdo, de acuerdo, sí. ah, vale, vale, vale, vale. Nos vemos, Highland G. Ay, señor. ¡Ay, la puta, tío! El único hombre que se pinta los labios, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero ahora ni habla, ¿Pero qué le pasa, hombre, caballero? ¡Ay, señor! Que se me ha quedado turel Turelele Como no me hable luego cuando estén los guardias Te voy a meter un codazo, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Ya ha vuelto! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, señor! Qué, qué seco que eres! ¡Coño, la madre! ¡A por Skwalt! Escual... ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¡Que no ha visto mi coche! ¡No lo vi, señor! ¡Discúlpeme! Pero y no estamos? me ha visto a mí. Salud. Y no me ha visto a mí tampoco. No, señor, estoy un poco ciego. Necesito ir por lentes. ¡Ay, señor! Pero pongas unas gafas como yo, hombre, que casi me mata. Menos sí, mal señor, que tuve reflejo. ¡Madre ciego. mía! menos reflejo de lince. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡A la verga! <risa> bueno, me tiro de aquí. Wey. ¡Ay, no! ¡Que me mato, que me mato! Me he matado. ¡Me he matado! ¡Ay, señor! Dime que tengo móvil ¿Es cuál? ¡Antonio! Empeza por él Continental Este helicóptero me da miedo Es un peligro ¿Dónde vas? ¿Ves? Te lo he dicho pues, pues te estaba esperando para que te tiraras. Pero es que es por. Lo... Ah, vale. Adiós. Me... <ríe> ya está, ya estoy en casa. Ah, toma aguantazo. No, no, no. ¡Ay, ay, ay! Pero si me tira tirado paracaídas. ¡No! ¡Por favor! Madre mía, mira un guantazo. Pero para allá. Oh, por fin he parado. Pues nada, no ha servido el paracaídas. Cuidado que no nos vean aterrizar, eh. Está muy cerca. No, no, si viene a por mí. ¡Uf! ¡Ole, ahí sal? va, ahí va. <risa> Menos mal que tenía paracaídas. Claro, claro. Silencio, por favor. Eh, mire. mire! Eh, silencio. Silencio, me cago en la puta. Ya la vi. Silencio, he dicho. Silencio. silencio, he dicho. Me cago en la puta. No el que no se comporte, de... se va a ir a la puta calle. Yo Yo, yo, no la... yo espero en el gym. <ríe> ¡No! Yo ni te he tocado. No, yo no te he tocado. Se... Está grabado. Está atacado. Ay, la madre, pecador, te mereces una buena mamada, dice Yosti. Ay, señor, ya me han hecho un albur y no me he dado cuenta. Pero no, no quedamos que los albures eran los viernes. No para mi estilo? Me gustaría que fuese un toque amarillo por ahí, pero bueno. He leído que la tengo que montar, que tal, pero bueno, he estado leyendo. ¡Oh! ¿Qué puedes? ¿Cómo bueno. bueno. se llama? <risa> bueno. Ostras, pero de qué no te vas a morir de calor o, o en verano? Parta el seguro, Ati, parta el seguro. Hola, señor. Estoy Oiga, bien. Eh, saque los papeles, hombre. Sí, sí, me duele un poco el cuello, ahora voy a llamar a la ambulancia.